es más si el derecho penal está sirviendo para lo que quiere servir o lo que se le dice a los ciudadanos que va a servir. Y es para lograr que las personas paguen eh, sus cuotas eh, alimentarias. Y lo que uno ve en la, en la práctica y revisando las estadísticas y hablando con gente que ha, que ha estado en esa situación es que no está sirviendo. si sí genera un desgaste para la fiscalía, tiene un nivel de ingresos muy alto, pero al final lo que se quiere que es el pago eh, no se está consiguiendo. Entonces, no se trata de tirarse la pelota de la justicia penal de la, a la justicia civil o la laboral, sino tomarse esto muy en serio, no es quitarle simplemente una carga a la fiscalía, sino ver cuál es la alternativa más eficiente a esa despenalización. Si es tener unas conciliaciones mejor hechas, unas mejores eh, digamos herramientas para buscar los bienes de las personas que los ocultan, para que las personas que evaden resoluciones eh, judiciales pues tengan procesos penal pero por eso, por hacer fraude a la resolución judicial. O sea, hay otras vías. Lo que no puede pasar, insisto, es que esto se vuelva un tema de descongestión judicial desatendiendo lo que se quería con la penalización y era lograr la protección de unas poblaciones vulnerables. O sea, el derecho penal no es que no pudiera cumplir una función, hay, hay personas radic pues radicales de ambos lados, como es imposible que el derecho penal se dedique a estas conductas menores y hay otros que dicen que cómo hacemos, cómo vamos a dejar protegidas a las mujeres y a los niños sin el derecho penal. Yo creo que uno podría tener un derecho penal usado de mejor forma, uno podrá tener un derecho penal donde aplique la conciliación y la justicia restaurativa para estos casos, donde haya una investigación efectiva de esas personas que no están en el mercado formal, sino que usted tiene que empezar a rastrear cuáles son los recursos que reciben los vendedores informales. Usted no puede calcular sus ingresos y usted para poderlos penalizar necesita tener claro que tienen ingresos o si no el derecho penal no puede intervenir. Y por el otro lado tiene otras herramientas más específicas como el principio de oportunidad. Se podría aplicar el principio de oportunidad con la suspensión del procedimiento a prueba. Dice que es esto, diciéndole al señor, yo le suspendo el proceso penal, pero usted se compromete a una serie de cosas, pues la primera sería pagar eh, a la persona a la que le debe alimento.